Hola amigos y amigas de Planetario El de hoy vamos a enseñarles a hacer esta mini paloma Empecemos Bueno amigos, comenzamos con una base de 9 o 10 fichas Llevo 3, voy a adelantar el proceso para que ustedes vean cuando ya tenga 9. Bueno, amigos, ahora ya tengo prácticamente las fichas ya unidas. Solo me falta unirla por acá. Se voy a mostrar a continuación por esta parte. Bueno, amigos, ahora voy a comenzar a hacer uniones por estas dos zonas para que se vuelva más fuerte nuestra figura sobreponiéndose como pueden ver en la imagen bueno amigos aquí como les puedo mostrar aquí ya le tengo la segunda capa de varias capas que le voy a hacer bueno continuamos haciéndole la tercera capa sobreponiéndose como habíamos dicho en estos puntos, en estos espacios que tenía, por estos dos se unían en los espacios de la ficha, bueno comenzamos ya casi termino solo me faltan dos fichas para terminar la tercera capa bueno aquí ya terminé la tercera capa después de la cuarta capa voy a voltearlo unimos las piezas puede ser un poco complejo unirlas porque pueden estar muy separadas Después ya no vamos a tener ese problema. Bueno amigos. Ya casi terminó la cuarta capa. Bueno, amigos, aquí solo no me faltan estos dos por unirse. Y la otra. Bueno, amigos, ahora sí voy a voltear. Miren, miren atentamente, estamos así, ¿cierto? Lo echamos para adentro, para el centro. Y se ve exactamente así. Ahí es como se tiene que ver. Voy a acercarlo un poco más a cámara. Miren, amigos. Aquí tiene la primera capa, la segunda, la tercera y la cuarta. Es como se tiene que ver su mini paloma. Bueno, de esta forma es más fácil unir las fichas. uniendo para la quinta capa bueno amigos continuamos uniendo hay que tener cuidado con unir las partes que no son unir dos veces la misma sección por ejemplo uno unir por acá en esta parte bueno abrimos un poco los espacios de las fichas para que se puedan entrar mejor y encajarse mejor bueno aquí como pueden ver ya casi termino solo me faltan por unas cuatro puntas o sea dos fichas que se tienen que unir y aquí solo me falta una ficha bueno ya terminé la quinta base este es el cuerpo completo de nuestra paloma como se ve bueno la siguiente capa va a ser distinta porque va a ser el cuello todas las fichas van a estar al revés se las voy a mostrar esta es la ficha, ¿cierto? Generalmente yo las pongo hacia este lado, ¿cierto? Pero ahora tengo que ponerlas hacia adentro. Les voy a mostrar bien. Miren. Aquí tengo la ficha. La tengo que meter aquí, pero hacia adentro. No como siempre la meto así, sino hacia adentro. Bueno, voy a empezar a meterlas. Miren cómo se ve la diferencia. Así se tiene que ver en, en sus palomas. Hacia adentro. Bueno, voy a acelerar este proceso. Pausando este video Bueno amigos Tengo que decir algo amigos eh, Va a ser un poco más complicado Meterlos hacia adentro Pero nada fuera Lo normal Bueno amigos si ¿sí ven cómo se ve de reunidas Esta parte Por acá Todas están reunidas Hacia adentro la punta De la ficha Bueno solo me falta pegar una ficha por acá en esta parte y ya terminamos el tronco de la paloma bueno amigos continuamos pero en realidad esta no las vamos a seguir dejando hacia adentro porque esta solo era el cuello para dividir la cabeza del cuerpo continuamos hacia cada vez se va a ver un poco más complejo unir las piezas por la unión que va dando antes eran más separadas pero ahora es un poco más juntas las piezas bueno amigos y amigas solo me falta unir aquí dos fichas y termino la primera capa de la cabeza bueno amigos ya terminé la capa capa número uno de nuestra paloma en la parte de la cabeza vamos a continuar con la capa número dos de cinco capas que tienen que tener la cabeza bueno, aquí vamos a unir como pueden ver se están pegando cada vez más y se está complicando más unir las fichas. Bueno, aquí ya uní la primera ficha de la segunda capa. Vamos a continuar. Amigos, aquí solo me faltan dos fichas en esta y esta otra parte. Voy a unirlas. voy a comenzar uniendo por estos lados esta filla está un poco unida los espacios están muy pegados creo que ya estoy logrando unir ahora solamente me falta una bueno amigos, como pueden observar, aquí ya terminé mi capa número 2. Ya solo me faltan tres capas y terminamos nuestro muñeco. Y solo nos faltarían hacerle las alas, el pico y los ojos. Y no se me olvida, las patas. Bueno, ya empezamos. Bueno, aquí seguimos uniendo. Las fichas cada vez están pegando un poco más las fichas, pero uno las puede ir separando. O girar en la parte en la que no estén tan unidas. Que también los espacios de las fichas que vas a poner sean grandes bueno amigos y amigas estamos prontos a terminar solo nos faltan dos capas bueno continuamos uniendo las Ya están comenzando a unirse más. Y por eso se vuelve un poco más demorado unir las fichas. Bueno. Cada vez nuestra paloma está quedando mejor. Ya tiene más forma. Bueno, amigos, voy a continuar. Ustedes van a ver cuando ya termine prácticamente la capa número 4. Bueno, amigos, aquí ya terminé la capa 4. Solo me falta una sola capa. Vamos a continuar. Continuamos uniendo con el primero que se ve muy alto. Así con los espacios bien abiertos para que pueda meterse. Bueno... En los espacios hay que intentar abrir un poco la figura para que entren mejor las fichas. Como pueden ver se está encajando bastante bien. Amigos, solo me falta un, Una parte Una ficha en estas Dos La voy a unir Bueno, unimos La pieza Y ya prácticamente Tenemos el cuerpo Completado Así es como se ve el cuerpo, solo nos falta como pueden ver las patas, las alas, los ojos y el pico. Voy a coger una ficha amarilla, mejor dicho, dos y la ponemos en una parte centrada. Bueno, aquí ya tengo las fichas amarillas, se las voy a venir en la paloma. Bueno, se las pueden ir en un lugar bueno, amigos. Se le, las patas se le pueden poner en el lugar en el que ustedes quieran. Se las pueden poner, por ejemplo, por acá, por este otro lado. Pero yo se las puse centradas. Bueno, amigos, entonces, ¿cómo se ponen las alas? Se ponen de esta parte hacia adentro o sea en uno de los espacios que queda el, pero en uno por aquí le voy a añadir se tiene que ver más o menos así y la otra se tiene que ver más o menos así bueno aquí ya tenemos las dos alas bueno amigos, ahora les voy a enseñar cómo hacer los ojos y la boca. Estos son más distintos porque son un, unos dos círculos negros. Por aquí más se si hace si un cuadrado. Y les digo cómo es que se tiene que hacer los dobladillos para que se vea exactamente bien como los picos primero se le tiene que hacer un dobladillo así de esta forma otro dobladillo cruzando la línea y los otros dos van a ser así como se los voy a mostrar a continuación Y este papel tiene que ser naranja. Este otro tiene que ser negro. Y nos va a quedar como se los voy a mostrar a continuación. Y así es como nos queda nuestra paloma. Espero que les haya gustado este video amigos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Comenten qué animal les gustaría que hiciera. Bye bye.